Ricky, los cambios muy temprano en la Liga Nacional de Baloncesto como que me sorprende. Apenas tres jornadas y ya los leones comienzan a, a hacer movimientos buenos y malos. Sí, así es. Sí. Incluso también han habido otros cambios en la Liga Nacional de Baloncesto. Antes de llegar ahí, a esa parte que tú mencionas, el cambio entre leones y titanes, ¿qué le parece si observamos un poco el cambio que ha habido? en el calendario del equipo de los indios de San Francisco, algo que hemos conocido ya en las últimas horas, ahí vemos, no varía Junior el asunto de los partidos, con quién jugamos, eh, quién viene, a quién visitamos, sino lo que varía en este caso es el horario. Recuerda que al principio Indios tenía todos sus partidos a las 7 de la noche, eso ha sido algo modificado, incluyendo el partido de hoy en Higüey, que será a las 9 de la noche. No, pero el de hoy era a las 9. Era a las 9. Lo, los que van a variar para nosotros, sí, porque los partidos de aquel, lado, de aquel lado eran a las 9. Donde varía es en el partido, por ejemplo, del mes de agosto, los últimos dos mames. La visita de metros y la Metros y otro que hay por ahí que será la 9. Nosotros sí. jugamos siempre a las 7, como tú muy bien lo señalaste. Pero debo revisar, Ricky, el calendario y el calendario inicial. Yo lo tengo por aquí. Que, ¿Cuál era la fecha que terminaba? Porque yo veo que ahora va a terminar el día 3, 5, 5 de, de, de septiembre. ¿Cuál era la fecha? que sí, terminaba era, sí, era ese mismo día. 5 de septiembre. Sí. Entonces, solamente son los dos partidos esos que van a jugar a las 9 de la noche. No creo que sea malo porque me parece justo que no todos los partidos serán a las 7 para que otros eh, equipos también tengan la oportunidad de jugar temprano. Y viendo ese calendario, pues, tres partidos en la casa que serán a las 9. Ricky, El, ¿sabes metros, algo? Con metros, con titanes y con cañeros. ¿Sabes qué? Indios, de acuerdo a nuestro análisis... Por ejemplo, yo tengo una, y he enfocado mi, mi teoría, mi análisis en lo que estoy mirando en la cancha. Indios, metros, cañeros y leones. Cuatro equipos que inicialmente me parecen que van a estar muy metidos en la clasificación, pero está el equipo de soles, que es el quinto equipo que veo para comenzar la temporada buscando un puesto. Ahora bien, de la manera que estoy mirando a leones, no en el resultado de los últimos dos juegos, sino la forma que está cambiando sus jugadores, como que me llega a pensar que ellos no están muy interesados en lo que en principio parecía una estructura creada para incluso competir por el campeonato. En esa ecuación inicial, mirando desde el punto de vista lógico, yo metía a los leones incluso hasta en una posible serie final. Y te lo puedo explicar. Yo sigo basando mi teoría en que Indios va a terminar en primer lugar. Yo estoy basando eso. Y por lo tanto, en un cuarto lugar, podríamos tener, así de sencillo, a un equipo de cañeros, ¿verdad? O a un equipo que posiblemente usted no me lo quiera creer. Metros. Cuarto. ¿Por qué? Porque Metros hoy está jugando de una manera espectacular, pero cuando no esté Eloy Vargas, ¿cómo podrá jugar Metros sin su mejor hombre grande? Es más, yo he dicho que es el mejor hombre grande sí. de todo el torneo. Será no un, solamente pro, será un gran problema para él. Es ellos. una baja muy sensible, pero, pero falta mucho para eso. Sin embargo, en el cruce, Leones estaría enfrentando a Cañeros en un segundo lugar. Yo soy de los que pensaba que con el equipo que ellos estaban estructurando, imagínate, vinieron aquí con un solo refuerzo que apenas jugó cinco minutos. Póngale dos refuerzos que sean decentes a ese equipo. Las cosas cambian mucho, pero lo estoy mirando como que esos cambios hay un cambio a la vega por Justin Satchel, por un jugador a ser nombrado más tarde, el último cambio que yo escuché por un jugador a ser nombrado más tarde fue en el 2012 con los gigantes del Cibao y nunca, y nunca llegó el jugador nunca lo conocimos, yo me acordé de eso también, nunca llegó el jugador a ser nombrado más tarde, cuando usted lo cambian por un jugador a ser nombrado más tarde, eso es mentira ustedes lo, usted lo regalan Olvídate de dinero, ¿Qué dinero puede tener la vega para pagarle a, a quién? Fíjate de eso. En esta liga hay dinero para pagarle a nadie. Ahora usted me dice a mí, indio, metro, sí. que fácilmente se mete en la mano de los bolsillos, con un millón de pesos lo pagan. Pero, por favor. Entonces estaba hablando algo claro. Así es. Pero se ve más decente un jugador a ser nombrado más tarde, que cuando la Qué prensa pregunte quién bro. es, cuando la prensa ¿y quién es jugador a los tres días. Bueno, hay que nombrar un jugador, uno que no está aquí: Fulano. Fulanito se fue para allá. ¿Y cuánto fue eso? Nunca se dice. ¿Cuánto fue el dinero? ¿50, 100 mil, qué yo? O sea, en pocas palabras, eso es una forma de embullar al fanático. No, no, en el fanático no, es una forma elegante de, de, de decir, a, a Justin lo hemos enviado a La Vega. Si usted revisa en la transmisión del partido del domingo, mi compadre Tony García y quien le habla, yo decía, el jugador que está más perdido en toda la cancha se llama Justin Sachs. En el momento que lo vi. Fue mi expresión, usted lo puede buscar, usted, no que yo lo voy a traer aquí como para... Pa, no, no, porque yo no hago esa vaina, yo no puedo traer cada vez que acierto en algo un video para que la gente lo vea, porque eso no es el objetivo, pero fue mi comentario, porque conozco a Justin y sé que es un jugador mucho mejor de lo que estaba en la cancha, no está conforme, está muy gordo también, para, eh, para jugar en la liga está muy pasado de peso, y entiendo que todo eso le está afectando Va a la Vega, va a recibir más oportunidad Y veremos a otro jugador Posiblemente después del tercer cuarto partido Haciendo un buen trabajo Ese cambio a la Vega sale mucho, muy muy bien parado Muy bien parado Con un jugador de la posición 3 Que puede hacer las cosas muy bien Aunque dice que tiene 6 pies 8 pulgadas Eso es mentira Justin Satchel no tiene 6 pies 8 pulgadas Yo me he dado cuenta que en esta liga Se le pierde el respeto A la estatura de los jugadores que fulano tiene 6'8, viene con 6'5. O sea, estamos hablando de 3 pulgadas que no puede nadie confundirse. Pero Justin va a jugar mejor en la vega, seguro. El otro cambio es el que más me sorprende, porque es el primer día que tú pones a jugar a Pingüilín. ¿Usted sabe quién es Pingüilín? Luis David Montero. En el quinteto no hizo un mal trabajo, de hecho fue el mejor partido de él en la temporada aquí contra los indios. Y al día siguiente ya está cambiado. Sí. Pero ese cambio, ese cambio, señor Riquelme, a mí no me, no me parece malo por parte de los Leones. A mí me parece que los titanes están buscando conseguir una figura, porque Luis David es una figura, y los titanes enviaron a alguien que no quiere jugar con ellos, porque en pocas palabras no tendrá a Kelvin Pérez ahí. Sí, pero Odón sí juega con ellos. Pero Kelvin Pérez, que es la gran figura de los dos, pasan a los Leones, son dos jugadores que van a jugar desde el principio, pues posiblemente ya Kelvin esté en el camino para venir, llegando a un acuerdo y es un buen jugador. Kelvin Pérez es el jugador de San Carlos, que es muy buen jugador ofensivo, que ya lo hemos visto en los torneos superiores del de Distrito Nacional. Ese cambio le va a favorecer a los dos, pero el otro el otro no me diga que va a favorecer... ...a los leones porque ni siquiera recibieron a nadie...